¡Ah! ¡Ah! va, ¡Ah! no, please, va, no ¡Ah! No no no Ch ¡Ah! Chale, ya perdí. <ríe> no, pues... <tose> <risa> ¡Ay, me muero! ¡Uy, ya me mató! Muy buena ¿Ah? ¡Qué cagado! Ah, oh, fuck, si sí me mato. Nope. Ah, oh, fuck, la cagué. Ahí está. ¿Quién dirías es que es tu mejor personaje? Quiero que el Rey Didi. Pero como ya estoy. Como en los Elite Smash. Ya me matan un chingo, güey. Ya no puedo. Nada más llegué hasta ahí y ya. Y como ya en el Elite Smash me ponen con gente de toda parte del mundo, mi internet ya no está para eso. Necesito internet ya. Ah, oh, shit, sin sí agarrar. Ok, me quedé sin... está practicando un poco con el incinerador, no soy bueno pero pues a ver a ver solo porque es divertido jugar con ese personaje poncho poncho is that you No voy tan mal, no voy tan mal Ah, oh, oh. bueno, bueno Ah. Ay, no me equivoqué de lugar. <ríe> ah, ah Ah, Otra vez el poncho. Ah, man. Ah, mira. Le valió. Chale, no. Tengo que mejorar con Curl Mac. Ah, mira. <risa> ¡Ay, qué pedo! <risa> ya, valió. ¡Valió quesito! No soy bueno con el Con ese sí, casi me he practicado. Jugaba mucho con él en el... ...en el Smash 4, pero pues ya aquí, la, la neta, no. No manches, estoy bien. ¿Estoy viendo aquí mi conexión? ¿Cómo me estoy jugando? Estoy un pinche jorobado, perdón Me gusta mucho Pyra y mismo Sí son bien rápidas, entonces Rápido, rápido, aquí puedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con Luigi? Oh Oh, vaya Intenta ese, güey. Pues bueno. ¿Quién sabe qué pedo con eso? Pero... Está pues, divertido, está divertido. ¡Oh! Ora. ¿No más, se le fue. Ay, ahí había. Era una revive. Ay, qué pedo. <ríe> no sabía que se podía hacer eso. ¿Qué? Ah, no me hizo por arriba nomás. Ah, no. Nomás se me mató dos vidas, a ver. Bueno, al menos pueden matarlo una vez. A ver cómo me va. Nada más. Nada más. Bueno, es bueno, es muy bueno. <risa> ¡Ay, ya ¡This is a good result! Quiera fue por mí. Ándale, ya. No manches. No manches, como que... Smash. Ahí está! ¡Ah! Yeah. Oh, No, man, just. Wow. A su puta madre No pensé que le fuera a dar güey No pensé que le fuera a dar dije, No, no, no va a ir para allá Y mocos que sí fue ¡Bolitas culeras de ¡Ah! ¡Perfecto, perfecto! perfecto bueno ¿Qué fue eso? <risa> me maté. Uh, qué chido se vio eso. Oh, vaya. Qué fácil golpazo me dieron. Oh. ¡No! <risa> Me maté ¡Ey! Voy a seguir mejorando con el Rey Gigi. Vamos a ver, vamos a intentarle una vez Ay, no más, no le pegue, bien duro. ¡Órale, ya cállese! ¡Oh, Oh, oh, oh, oh. Desperté a mis gatos. <risa> ah, fuck. Hell, Me equivoqué, no es con los gatillos, es con. Okay. Ah, oh, no voy tan mal con el rey de Didi, eh. Ah, ese poder. está alguien chido. Oh vaya, ese golpe mata. Ya mató, uh, lo maté. Oh. Se le fue. Moto. Si no te has puesto la pijama, póntela. Es muy noche, ¿qué haces aquí? Bye, bye.